En el surco. Historia, libros y movimiento social. Conducen Nayeli Tello y Oliver Froling. bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este programa que es Pes en el Surco y hoy vamos a tener un programa casazo porque tenemos un invitado especial, ¿no, Mioli? Sí, que es un invitado y al mismo tiempo también es participante del programa. O sea, hoy vamos a charlar con el productor de este programa, que es Rayo Cruz, pero no vamos a hablar con él como productor, si no, vamos a hablar con él sobre el trabajo muy interesante que él está haciendo, de hecho, cuando no esté produciendo este, la radio pez en el surco, ¿no? Porque más allá de ser el productor de este programa, Rayo también es activista digital en lenguas indígenas, comunicólogo, porque Rayo, como todos sabemos, viene de una comunidad eh, Shitza ahí en el rincón de la Sierra Norte, ¿no? Y esta comunidad se llama Santa Cruz y Agavila. ¡Bienvenido! Pues muchas gracias por la invitación. Yo aquí muy contento de compartir con ustedes. Y nosotros muy contentos de entrar <risa> contigo. Este, ya, en, digamos, más allá de los trabajos que hacemos normalmente. ¿no? Y muy orgullosas y orgullosos también de todo lo que vienes este, realizando, Rayo y de tener que en el surco, pero bueno, antes de que empecemos a hablar de todo el trabajo que estás haciendo, pues nos gustaría mucho para quienes no, no conozcan el Rincón Zapoteco, no, no conozcan Santa Cruz, Yagavila, que nos cuentes un poquito de tu comunidad, cómo es, este, geográficamente dónde se ubica, ¿no? Como algunos datos por ahí, Rayito. Sí, claro, Yagavila eh, es un polito que está en la Sierra Norte de Oaxaca, en una zona que se le conoce como el rincón de la Sierra Juárez. Es una zona, digamos, más selvática de la Sierra Juárez y ya está como conectando hacia Tuxtepec pero todavía es sierra. Entonces, eh, Yagavila se ubica ahí. Yagavila está como a más o menos 1.300 metros sobre el nivel del mar, o 1.200 por ahí. En ese momento no tengo el dato exacto. Y bueno, es una zona cálida, una zona tropical, hace mucho calor y bueno, su es es territorio abarca desde los 700 metros sobre el nivel del mar hasta como 2000, 2000 y algo de sobre el nivel del mar. Entonces, este, en Yagavila pues tenemos varios pisos ecológicos, tenemos um, varios microclimas, no dependiendo de cómo vamos subiendo eh, sobre el nivel del mar, hace mucho calor en el río y, en, y tenemos una parte donde eh, se colinda con Ixtlán de Juárez, que es una zona muy fría, y ahí pues este, llegamos a temperaturas muy bajas en, en invierno. Pero bueno, básicamente Yagavila es eso, es un, una comunidad pequeña que está ahí, es, eh, la comunidad habla zapoteco, es una comunidad zapoteca shiza, eh, así se le llama al Zapoteco del Rincón, o lo que en español se conoce como Zapoteco del Rincón, en nuestro idioma le decimos shiza. Y nosotros nos autodenominamos como Bunishida como Shiza, esa es nuestra lengua, ese es nuestro nombre como pueblo, y bueno, Yagavila pertenece al pueblo Shiza. Y sí, y, <ríe> nada más quiero agregar que es una zona, la verdad, muy bonita, ¿no? Hemos visitado ahí varias veces, ¿no? Y pues la verdad siempre da un gusto estar ahí, aunque en este momento está un poco más difícil por la situación que estamos viviendo, ¿no? Este, <ríe> Rayo, entonces, ¿cómo te empezaste a interesar en difundir el, pues, tu lengua, ¿no? La lengua shitsa, ¿no? Y cómo, cómo llegaste a esa idea de hacer como activismo para para tu idioma sí, tiene eh, una larga historia, empecé como muy joven a involucrarme en los asuntos de la lengua empecé a, a escribir en zapoteco desde muy chico en la primaria aprendí a escribir con los maestros y luego pues me puse a escribir cosas este, pero ahorita ya perdí los, los cuadernos que usaba ¿no? y donde escribía cosas en zapoteco pero siempre sentí esa pasión por, por escribir, por hacer cosas con el zapoteco. Y bueno, también tiene que ver con mi historia personal también, que en, en la secundaria pues tuve, eh, lamentablemente eh, tuve, enfrenté un proceso de, de discriminación institucional eh, con respecto a mi lengua. En la secundaria en, estaba prohibido en mi comunidad eh, hablar el zapoteco en el salón de clases y había que pagar una multa si tú hablabas Zapoteco con tus compañeros. Entonces eso también de alguna manera eh, me llevó a, a explorar qué estaba pasando, por qué se prohibía el, una lengua, por qué era mal visto, por qué era eh, rechazado el hablar una lengua indígena. Y todo esto pues me, me llevó a una serie de descubrimientos ¿no? de políticos, históricos, que han creado esas condiciones en las que se desenvuelven las lenguas indígenas, han creado estas, eh, este tipo de tratos que se le da a, a las personas que hablan una lengua indígena y a partir de eso también yo me propuse visibilizar esa, ese tipo de problemas y también concientizar a la gente de que la, las lenguas indígenas eh, son importantes y hay que hablarlas, ¿no? Hay que hablarlas en las escuelas, en, en las iglesias, en los centros de salud, en, en todas las instituciones posibles y en todos los lugares posibles. Y creo que a partir de ahí nace esta, esta necesidad de, de trabajar, ¿no? de decirle a la gente, pues hablemos nuestra lengua. No es cierto que cuando nos prohibían hablar el zapoteco en la, en la secundaria, nos decían que era para, para que aprendiéramos a hablar español, para que mejoráramos nuestro español. Y yo eh, lo que digo es, este, pues no es cierto que eso nos ayuda a mejorar nuestro español, porque durante tres años hicimos eso y no mejoró gran cosa nuestro español. La gente puede aprender a hablar eh, varios idiomas y no tiene que ser de esa manera, ¿no? cuando se hace de esa manera eh, más bien se, se intimida a la gente, se provoca eh, ciertos traumas en la gente y, y no es por ahí, entonces yo creo que de ahí viene esta pasión por hacer activismo en lenguas indígenas y resistir también, ¿no? estamos en el marco precisamente del, del 12 de octubre que de unos años para acá se le viene llamando como el día de la resistencia de los pueblos indígenas y creo que todo lo que nos acabas de contar pues tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con cómo los pueblos este puede han podido resistir esta serie de prohibiciones que han intentado pues arrebatarles en este caso sus, sus lenguas, ¿no? Rayo, a mí me ha llamado mucho la atención, pues obviamente no es la primera vez que hablas, ¿no? En, en un espacio público del trabajo que estás realizando y en algún otro otro programa te escuchaba decir pues que muy joven Digo, tú eres muy joven ahora, ¿no? Pero que todavía más joven, escribiste, eh, co-escribiste con un sacerdote de tu, de tu comunidad un libro sobre la conjugación de verbos en Ditsa Shitsa, que no sé si lo he dicho bien. Pero me gustaría que nos platicaras eso. O sea, ¿cómo, cómo fue el proceso de escribir este libro? Y después de, entiendo que fue por el, el 2015 que lo escribieron, de después de eso, ¿qué ha pasado con este material? ¿no? Sí, el libro se llama Conjugación de Verbos en Zapoteco del Rincón, de Dizashrita. Es un, es un libro que escribí con un sacerdote que vivió en mi comunidad, el padre Pablo Merne, que en paz descanse, él murió en el 2015, y él vivió como 20 años en Yagavila, llegó en, en principios de los 90, creo, finales de los 80s y aprendió a hablar zapoteco, aprendió a hablar muy bien con, eh, con la gente, con los mayores, con la gente adulta, se comunicaba en zapoteco, y él también tenía esta pasión por, por las lenguas indígenas, antes había estado él en Hidalgo, con los otomís, y ahí también hicieron un trabajo muy bonito sobre la lengua otomí, la lengua ñañú, entonces, este, cuando él llegó ahí a Gavila pues también se, se interesó mucho en... Eh, en escribir, en crear materiales con, la, con el zapoteco, Crearon, hicieron cosas religiosas ¿no? Con, con un grupo de personas que, que les apoyaron allá en Yaravila, eh, tradujeron el evangelio, hicieron grabaciones en cinta de aquel tiempo, en cassettes, este, sobre cosas de, de, de la iglesia, ¿no? y luego pues también el padre estaba haciendo en, recopilaciones gramaticales, estudios gramaticales, y escribiendo, produciendo material escrito, ¿no? recopilando leyendas, cuentos, eh, eh, relatos orales y todo eso. Y entonces, este, pues yo estaba muy, muy pequeño en ese tiempo, pero cuando terminé la prepa, tuvimos un contacto con el padre Pablo, y él me invitó a trabajar con él en su, en su trabajo sobre el zapoteco, en un, en un estudio gramatical que estaba haciendo. yo en ese, en ese entonces, en la prepa, había hecho algunos trabajos sobre la lengua zapoteca, sobre lengua, lengua shriza, y eso le interesó al padre, entonces empezamos a trabajar juntos en el 2008, más o menos por esas fechas, en, en el otoño del 2000, en el verano más bien, en el verano del 2008, y nos llevó varios años trabajar este libro, terminamos hasta 2015 que, que se imprimió el libro, que no es una publicación como tal, no es una publicación formal, digamos, no hay una editorial ni nada de eso, es una impresión privada, digamos, una, una impresión particular. Mandamos a imprimir 300 ejemplares para distribuir en las escuelas, en las escuelas del, del rincón de la sierra, básicamente, que son las escuelas, que son las comunidades que hablan el Zapoteco Shriza, que es un material de consulta, es un banco de palabras, conjugación de verbos, o sea, son eh, un verbo en los diferentes tiempos que existen en Zapoteco, ¿no? Los que tenemos en español y, y otros específicos del Zapoteco, entonces lo que hicimos fue eso, fue pues, hacer un banco de palabras, una recopilación de verbos conjugados en tiempos presente, pasado, futuro, etcétera, Y de ahí nos, nos llevamos eh, digo, eh, casi siete años para acabarlo y finalmente logramos distribuirlos en las escuelas. Los mandamos a los maestros, a, ya fuimos, yo fui personalmente a algunas comunidades a repartirlos y ahorita todavía quedan algunos de reserva. Si alguien gusta el libro, pues puede ponerse en contacto con nosotros. Oh, está bien interesante, ¿no? Y bien útil, espero que en las escuelas sí estén usando, ¿no? Este, digamos, este material, ¿no? Um, vamos a ir a una breve pausa musical y ahorita regresamos charlando aquí con Rayo Cruz. en esta interesantísima plática con, con Rayo Cruz, activista digital en lenguas indígenas y precisamente vamos a, a empezar este segundo bloque de este programa Rayo preguntándote sobre este seminario web en donde se producen videos para, para la enseñanza del idioma zapoteco como segunda lengua y que bueno, es un material bien interesante porque está diseñado ...para aprender el vocabulario junto con la pronunciación y la, la escritura... ...y que pues estás difundiendo en, en video, en blogs, en redes sociales... ...entonces eh, platícanos un poco como de qué va este seminario web... ...cómo te ha ido con él, ¿no? Sí, eh, bueno, la enseñanza del zapoteco a través del video es un trabajo que surge... ...en la universidad, eh, para mi titulación yo hice un proyecto de producción audiovisual... Eh, yo estudié comunicación, entonces este, pues me enfoqué eh, en la parte de la comunicación educativa. y e Hice un, pro, un proyecto de producción audiovisual, entonces la idea es crear videos para enseñar zapoteco. Y eh, en, en la universidad también eh, hice eh, un trabajo de redes sociales, de, pues de, de internet, eh, en, en una clase. Y eh, hice un perfil de que se llama Buenicriza, que está presente en todas las redes sociales. Es una, digamos que es una iniciativa para visibilizar el zapoteco del rincón en internet, en las redes sociales. Entonces, este, está así como Buenicriza, se puede encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter y también tenemos un canal de YouTube donde eh, subimos videos sobre zapotecos, subimos videos sobre tradiciones, ¿no? fiestas, eh, música de, de las comunidades shiza y también difundimos algunas cosas de las comunidades indígenas en general. Y con, en el canal de YouTube es donde estamos haciendo el seminario web sobre zapoteco. Y eh, la idea es, eh, de este seminario es difundir las cosas que se están haciendo en el zapoteco. Hemos invitado a varias personas a, a participar, personas que están haciendo trabajos con la lengua, lingüistas, activistas, también personas que... Trabajan eh, con la educación, trabajan este, con la cultura ya de manera más general, ¿no? Este, y ese tipo de cosas. Entonces, la, nuestra idea con el seminario web es eh, que se difundan los trabajos que están haciendo las personas en Zapoteco, ¿no? Por ahí hemos hablado con Irma Pineda de poesía en Zapoteco, de la literatura en Zapoteco, y hubo unas chicas que, dos chicas que ellas son, este. Eh, creo que una es doctora en literatura, la otra es maestra en literatura, que hablaron sobre la literatura zapoteca de la Sierra Norte, de, específicamente de Mario Molina y Javier Castellanos, y ese video está en nuestro canal de YouTube, que también se llama Buendishiza, así nos pueden encontrar en YouTube, como Buendishiza. El seminario surge, eh, lo empezamos en mayo pasado de este año, aprovechando la cuarentena, aprovechando que pues todo el mundo está metido en internet en este momento, eh, con la intención, como te decía, de difundir actividades que se están haciendo sobre el zapoteco. Y aparte, en este canal también eh, estamos preparando un curso para aprender a hablar zapoteco, que más adelante vamos a subir los videos, parte de lo que yo hice en la universidad, y le vamos a dar continuidad también para, que, para crear, digamos, un curso más o menos completo para poder aprender zapoteco, aprender cosas eh, relevantes, ¿no? cosas... Este, eh, útiles, ¿no? Palabras útiles para hablar zapoteco con la intención de que también, pues, podamos acompañar personas que están interesadas en aprender zapoteco en, que puedan aprender la lengua, ¿no? Que puedan este, tener materiales, ¿no? Esa es la idea. De repente eh, hay gente que quiere aprender zapoteco pero por nuestra propia condición de lenguas oprimidas de lenguas este, históricamente excluidas pues no es, no es fácil eh, exponerse a este idioma, ¿no? O sea, cuando tú quieres hablar inglés, cuando tú quieres este, aprender alemán o algún otro idioma hegemónico, hay un montón de materiales que, de los que puedes este, aprovechar para aprender este idioma, ¿no? O sea, ves una película en inglés o le pones subtítulos y eso y, y practicas las, las habilidades de escucha, ¿no? También de lectura y todo eso. Hay miles de materiales en internet para eso, ¿no? En cambio, con nuestras lenguas indígenas, pues, eh, no hay material diseñado para aprender lenguas indígenas, ni siquiera hay, hay material para exponerse a esa lengua, ¿no? para eh, tener un proceso de inmersión a esa lengua. Yo no puedo eh, ver una película en zapoteco y ponerle sus títulos en zapoteco para, para ir eh, para saber la pronunciación, ¿no? para escuchar eh, cómo se dice, ¿no? cómo se escribe y todo eso. No tenemos esos materiales, entonces parte de la intención de, de este canal de YouTube y de enseñar zapoteco es también crear esos materiales, ¿no? crear eh, materiales audiovisuales que le permita a la gente que esté interesada en aprender zapoteco a escuchar la lengua, a aprender palabras en la lengua, a tener un proceso de inmersión con la lengua. Está bien interesante, ¿no? Y parece que también es como una intervención, porque sabemos en este momento, ¿no? Hay un proceso que se están perdiendo, digamos, muchas lenguas, ¿no? Muchas lenguas indígenas aquí en el país, ¿no? Porque cada vez, pues hay un proceso que los jóvenes muchas veces ya no aprenden como antes, ¿no? Y me imagino que tu, tu trabajo, pues se ubica, en, en, digamos, o es como una intervención para tratar de, de invertir o por lo menos parar esa tendencia. Sí, sí tenemos esa preocupación, ¿no? De, pues hay una tendencia general en las lenguas indígenas en que van en, en, en, en caída, ¿no? Van en, en, en picada. Entonces, este, si revisamos las estadísticas de hace 50 años, de hace 20 años, hace 10 años, pues hay una disminución en el número de hablantes de lenguas indígenas. Por más que se estén haciendo cosas, por más que el, el gobierno, ¿no? las instituciones, están promoviendo el uso de la lengua, hay un declive en el uso de la lengua. Hay una disminución, pues, de, de, de hablantes. Y también hay una eh, disminución en, en el interés de las nuevas generaciones de aprender la lengua, de reproducirla y de valorarla. Entonces, esa es parte de nuestras preocupaciones. Que, pues el hecho, creo que el hecho de que la gente o los jóvenes vean su lengua en Internet, que haya una interacción con esa lengua en Internet, también creo que ayuda a fortalecer y a valorar ¿no? o revalorar lo que tenemos. Porque... Como les decía hace un momento, pues eh, somos una lengua oprimida, una lengua este, excluida históricamente y, y durante siglos pues, eh, a, la, a la gente le dijeron pues, que, que eso no, tiene, no sirve, que eso este, no se debe usar, que eso... Eh, había que salir de eso, ¿no? había que dejar a un lado eso para, para eh, crecer, para prosperar, para progresar en el mundo. Se nos vendió esa idea durante mucho tiempo, incluso eh, ahora, Muchas, muchas personas mayores en nuestras comunidades piensan eso, ¿no? piensan Dicen que no les quieren enseñar el zapoteco a sus hijos porque se van a burlar de ellos cuando vayan a las ciudades o, o van a ser eh, discriminados. ¿Por qué? Porque esas personas en su, en su tiempo vivieron esa discriminación, vivieron ese rechazo, ¿no? Esa burla, ese bullying por eh, hablar zapoteco por no saber hablar bien español. Entonces, esa es como... pues toda la el contexto que está detrás de este trabajo que hacemos, ¿no? Lo que buscamos es, este, pues, revalorar eso y también eh, darle cierto prestigio a la lengua, ¿no? Que la gente, cuando la gente ve su lengua representada en ciertos espacios que, de los que ha, eh, desde los que la lengua ha sido excluida pues, también la, la gente empieza a valorar, ¿no? Empieza a decir, ah, es que sí, esto sí es importante, esto sí, sí, sí vale, esto sí, hay que eh, valorarlo, hay que fortalecerlo, ¿no? Hay que, eh, usar la lengua hay que revitalizarla entonces creo que uno, uno de los objetivos que tenemos en, en ese trabajo es eso revitalizar y fortalecer nuestra lengua Shiza Rayo, también hay más personas jóvenes, ¿no? Eh, zapotecos zapotecas como tú interesadas en esta revitalización yo oía que en una de las en una de las sesiones del seminario habían hablado pues de la lengua y también del, del telar de cintura, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la lengua nos puede ayudar a perpetuar la cultura en nuestras comunidades, Rayo? Sí, eso, eso que mencionas es una eh, cosa muy interesante porque, eh, te digo, eh, hay muchos, muchas personas en nuestras comunidades, profesionistas que están haciendo investigaciones, que están eh, trabajando diferentes temas con el zapoteco, y en este caso con eh, fue una sesión con Zaira Hipólito, ella es una eh, maestra de TANESE de Zaragoza, originaria de una comunidad shiza también, y ella ha estado trabajando sobre el zapotego colonial, investigando eh, los términos que se usan en el telar de cintura. Y bueno, eso también eh, abona a fortalecer la cultura shiza, porque durante mucho tiempo pues la gente shiza en muchas comunidades se dedicaron al telar de cintura. Y en, en ese sentido, pues lo que ella nos decía es que eh, muchas palabras se han, han eh, cambiado en este momento, ¿no? Y luego... Eh, también parte de lo que buscamos en el seminario es también que las investigaciones que se hacen en nuestras comunidades sobre nuestra lengua, sobre nuestra cultura, también regresen a nuestra comunidad, ¿no? Una, una posibilidad de que la gente conozca esos trabajos es eh, el canal de YouTube o en las redes sociales, ¿no? Poner eso en, en, en internet para que la gente pueda acceder a ese conocimiento. Muchas veces hay mucha gente que hace investigación de diferentes tipos en nuestras comunidades sobre la lengua, sobre la biodiversidad, sobre la alimentación, etcétera, y esos, esos, esos productos, esos, los resultados de esas investigaciones se quedan en la academia, se quedan en las universidades, y nuestra gente nunca llega a saber de ellas, esos libros nunca los lee nuestra gente. Entonces, eh, parte de lo que buscamos en, en este trabajo es también que, que esos trabajos se den a conocer para nuestra comunidad, para nuestra gente, ¿no? para la gente eh, ordinaria, digamos, para la gente en la, con la que se hizo este trabajo, y que no se quede pues, eh, eh, archivado en las universidades, ¿no? O de manera que tienes que eh, comprar un libro para leer lo que se escribió sobre ti, ¿no? Entonces, lo que queremos es también contactar eh, gente que ha trabajado en nuestra comunidad o nuestra región para que nos comparta un poco de lo que encontró en esta, en esta zona, en esta comunidad. Pues sí, ¿no? Hay gente que de hecho habla del extractivismo académico, ¿no? Cuando vemos que hay, digamos, que se, de alguna forma llegan investigadores y llevan la información y nadie sabe qué, qué pasa con eso, ¿no? Pues uh, está muy interesante, pero nos toca otra pausa musical. Ahorita regresamos con Rayo Cruz hablando de activismo digital en lengua Shidza. ¡Gracias! acqua per Tutudia, il dia la navani se è para un se è cadida a te Buentica che è una siea le la yetsi diri ariola yetzi cerca de me far un diga yetra adivenne far un diga sina la ducana pene yetzi la scosciari ega naghe la zirla la niye se la tzila, El regalazi tu eye, que acá ne quiti, unilada cabil e iulagui, local oyu. tu chutina, chunasto indashia, ana ibinta, y siata gadariu, ana la cuadra, Circa la cina y la río carna, venga yézi calujú, la nutella, y pena, la zirla, la la círlana la ycézi, ycézi, pues ya volvimos, ya volvimos de esta pausa musical que nuestro entrevistado y al mismo tiempo productor nos acaba, nos acaba de poner, y bueno, pues es una canción que a él le gusta mucho. Y Rayo, pues, eh, además de ser activista digital, ¿no? Además de ser comuni comunicólogo, en la presentación se nos olvidó decir que también eres eres profesor, lo fuiste por mucho tiempo en, en Gelatao de Juárez, eh, donde también estudiaste, ahora eres profesor en el Centro Universitario Shitza, ¿no? Y también eres productor de radio, entonces quisiera preguntarte un poco como, ¿por qué para ti es importante, tu, digamos, todo el seminario lo desarrollas más como en el mundo en el mundo virtual, ¿no? Eh, a través, pues como ya dijimos, del YouTube, de las redes sociales, de tal, pero ¿por qué para ti también sigue siendo importante la producción en radios comunitarias? Sí, bueno, eh, pues he trabajado igual en radios comunitarias desde bastante joven, estuve durante un tiempo con estereo comunal en el atado de Juárez y también he estado colaborando con Radio Aire Zapoteco en mi región. Radio Aire Zapoteco es una radio comunitaria que está en Santa María Yaviche y bueno, he colaborado con ellos también para crear materiales en zapoteco. Y pues bueno, ¿por qué es importante hacer esto? Porque en nuestras comunidades como se sabe, pues no hay muy muy buen acceso a internet o que todavía el, el internet no está usado, no está siendo usado por todas las personas de la comunidad, ¿no? Hay un grueso de la población que está escuchando radio y las radios comunitarias están eh, teniendo una influencia en las comunidades, ¿no? Entonces, por eso es importante también aportar para las radios comunitarias creando materiales en Zapoteco, creando materiales de difusión, de sensibilización sobre la lengua, ¿no? Entonces, eh, hay, hay también bastante gente que está entrando a Internet, eh, jóvenes sobre todo, pero eh, el internet todavía es limitado en las comunidades, ¿no? El uso del internet. Eh, para eso, para eso eh, queremos aprovechar la radio. La radio es un medio muy útil para el, el fortalecimiento de la lengua indígena, ¿no? Porque la gente está ahí, en, puede escuchar la radio mientras trabaja, mientras está haciendo cosas y, y sin ningún problema. En cambio, con las redes sociales o con el teléfono, pues tienes que... En salirte de tus actividades, meterte en el teléfono en la computadora para ver lo que hay ahí, ¿no? Y la radio pues en ese tiempo en ese, en ese sentido su utilidad es muy práctica porque puedes estar escuchando y haciendo otras cosas y, en, y al mismo tiempo pues puedes escuchar el zapoteco, ¿no? También en, uno, en una de las sesiones del seminario web del que hablábamos, estuvimos hablando con Luna Marán, Luna Marán es cineasta y ha tenido una trayectoria muy interesante en ese campo, ¿no? Y una de las cosas que ella nos decía, por ejemplo, era que a ella le interesaba mucho crear una nueva representación de la mujer indígena en el cine. Tradicionalmente, el cine colonizador, el cine colonial que hemos conocido es la India María, ¿no? La mujer indígena como la India María o el hombre indígena como Tizoc, ¿no? que habla mal español, que tiene un acento raro y que da risa, ¿no?, para, para el mexicano promedio. Entonces ella nos decía que una de las preocupaciones que tenía es crear una nueva representación de la mujer indígena, que esa mujer indígena que nos han presentado tradicionalmente en los medios, cuando tú estás en contacto con la gente de su comunidad, las mujeres indígenas no son así. Y son mujeres que participan en la vida, de, en la vida familiar, en la vida comunitaria de muchas maneras, ¿no? Y trasladando esa idea a las radios comunitarias también necesitamos crear una representación de, de nuestra gente y de nuestra lengua en los medios de comunicación. Los, los grandes medios de comunicación, los grandes monopolios de comunicación reproducen estereotipos sobre la gente indígena, sobre las lenguas indígenas, ¿no? Reproducen ciertas ideas es, que no corresponden con la realidad. Y como nosotros no tenemos acceso a esos medios, a difundir nuestro trabajo en esos medios, pues nuestra oportunidad está en las, en las radios comunitarias. Ahí es donde podemos recrear nuestra visión, recrear nuestra lengua y también posicionar eh, nuestro discurso de valoración sobre la lengua zapoteca Shriza. Y me imagino que esto también incluye como el proceso de actualización de las lenguas, ¿no? Porque al final todas las, las lenguas son, son procesos, digamos, vivos, ¿no? Que se, constantemente se nutren de los cambios sociales, ¿no? Por ejemplo, en, me imagino que es importante, digamos, incorporar digamos, palabras para nuevas tecnologías, ideas, ¿no? Dentro del idioma para que no se, no se quede, digamos, en un lugar estancado, ¿no? Sí, eh, pues es parte de, ¿no? Las lenguas eh, pues se actualizan, ¿no? Es el mismo el zapoteco como, como todas las lenguas del mundo, ¿no? No es el mismo que hablamos ahorita, al que se hablaba cuando llegaron los españoles, a, a este a este lugar, ¿no? a este continente y pues es parte del proceso, ¿verdad? Eh, las lenguas se, se transforman con el tiempo y el zapoteco que nosotros hablamos ahorita pues tiene mucha mezcla con el español eh, lo cual pues es este pues es interesante eh, porque también se nos critica mucho esa parte, ¿no? que ¿por qué no hablamos zapoteco puro? nosotros, nosotros lo que decimos es que somos este resultado de una mezcla histórica ¿no? de muchos años y también de resultado de un proceso de resistencia por un lado y de imposición por el otro de una lengua eh, externa, ¿no? de una lengua ajena a nosotros. Entonces pues ahí la gente ha ido adecuando la situación y bueno, el, el asunto también es que la lengua tiene que adaptarse a al, al los nuevos tiempos. Tenemos eh, nuevas eh, no estamos inventando nuevas palabras. Eh, en, el, en el pasado, nuestros, nuestros abuelos, que eran monolingües, siempre eh, zapotequizaban a las palabras, ¿no? Eh, zapotequizar quiere decir adaptar la palabra del español al zapoteco, ¿no? Por ejemplo, la palabra castilla. En zapoteco, cuando hablamos del español, decimos distila estila viene de castilla, es una zapotequización de castilla, castila, astila y shhtila quedó en Stila, ¿no? Entonces eh, nuestros antepasados hacían eso porque eran monolingües y, y no tenían conocimiento del español. Nosotros ahora que somos bilingües eh, pues nos vamos por lo más fácil. Ya no zapotequizamos las palabras, tampoco inventamos palabras nuevas para nombrar a las cosas. Nuestros abuelos lo hacían, aparte de que zapotequizaban, también había un número de, de palabras que inventaban, ¿no? Por ejemplo, en, en nuestra región hubo una, una epidemia de oncocercosis hace unos años y a los, que llegaron, a los médicos que llegaron a tratar esa enfermedad, en zapoteco se le dice uvahuvira, no se les dice oncocercosis, nada de eso, ¿no? Ubahuira eh, porque la, la oncocercosis generaba unas, est, unos quistes, digamos, no sé si se llama así en, en términos médicos, en la cabeza. Entonces lo que hacían esos médicos era cuando llegaban, eh, revisar tu cabeza, ¿no? Eh, a ver si tenías algún, este, alguna bolita ahí en la cabeza o también te revisaban eh, algunas partes de la espalda y así. Si tenías algunas bolitas ahí, pues ya te diagnosticaban el, la oncocercosis y te daban tu tratamiento, ¿no? Pero bueno, por eso se le llamaba Oganvira, y así nuestros antepasados inventaban las palabras, inventaban neologismos para fortalecer la lengua. Nosotros ahora, lamentablemente, ya no hacemos eso. Computadora le decimos computadora, ¿no? Ventana le decimos ventán y ese tipo de cosas, pero eso no quiere decir que ya no hablamos apoteco, o sea, eso, ese, hay un montón de palabras que están que en español, pero cuando tú oyes una conversación en zapoteco, no entiendes el 100% de lo que dicen. Entiendes algunas palabras, entiendes este capt captas un otro término, pero no sabes el contexto de lo que se está diciendo sobre esa palabra, ¿no? Pues, Rayo, qué interesante todo lo que nos, nos estás platicando. Quisiéramos seguir hablando contigo, pero bueno, tendremos muchas oportunidades seguramente. Pero, pues, nada, este, ¿por qué no invitas a nuestro a nuestro público, a nuestro auditorio a que eh, escuche este programa Radio PS en el en el Surco en Ditsachitsa. <risa> Radio Jutelech Kalen le Irzenagal eh Radio PS en el Surco a eh Navido Ambele Udetikas Nagale de Radio Universidad a escalen le Unica a Unle tongre oronle kullare yo uza viernes no sé yo que es arriesgado no sé a que que es pero se la no lo lo Face lo Twitter lo Instagram con le les e, le vale nada para que e, e, e una e, y y me hagas que qué le ni use nada que esto ni le en el surco Xiestro. ah pues muchas gracias Ray y, rayo y pues desafortunadamente ya se nos está acabando en tiempo no es este... Pero veo, pues, gracias por la invitación y uh, por tu mensaje, ¿no? Y gracias por la invitación que extendiste aquí a nuestro público. De hecho, sí se va a entender porque una de las estaciones que también retoma este programa es Bechiza, así, ahí precisamente en el rincón, ¿no? Donde la gente, pues, igual va a escuchar <ríe> tu voz y su idioma, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. no sé si tienes un... Como ya estamos en el marco de 12 de octubre, si tienes un último mensaje sobre lenguas indígenas y resistencia Sí, pues yo diría, o le pediría a la gente pues procuren hablar la lengua eh, indígena, que, que, que hablen, que conozcan y también si no la hablan, pues también tratar de aprender una lengua indígena, aprender una eh, el zapoteco, ¿no? Hay muchas lenguas indígenas en, en Oaxaca y mucha gente, eh, de lo que yo he visto, hay mucha gente en Oaxaca que sus papás o sus abuelos hablaban zapoteco, hablaban mije, hablaban mixteco. Entonces yo les invitaría también que pues, en este marco de la, de la resistencia mesoamericana, ¿no? en, ese, en este marco del 12 de octubre, tratar de revivir todo eso, ¿no? tratar de aprender la lengua de tus padres, de tus abuelos, si hablaban alguna lengua si sí es posible aunque es muy difícil aunque no hay mucho material para aprender las lenguas eh, hay casos muy exitosos de gente que ha aprendido a hablar el zapoteco que ha aprendido a hablar una lengua indígena entonces eh, las barreras que tenemos con respecto a las lenguas indígenas son mentales son pues es un rechazo que nos ha creado el sistema del estado mexicano durante mucho tiempo y pues bueno cuando decimos este por eso tenemos pretextos, ¿no? Como es que son muy difíciles de pronunciar y todo eso. Eh, más bien, lo que está de fondo es que no queremos hablar esa lengua, ¿no? Entonces yo quiero invitarles a que aprendan una lengua indígena, a que hablen su lengua, los que la saben, y que la hablen en todos lados. Porque también mucho, eh, uno de los prejuicios que nos han dicho eh, es que, que, yo, que yo he documentado es que siempre nos dicen que es una falta de respeto hablar zapoteco cuando la gente no entiende. Y yo digo que eso es, un, eso es falso. Que eso no es cierto, porque no tienes por qué estar hablando mal de una persona si no entiende tu lengua. Entonces eso, eso nos dijeron y también la, la actitud que está detrás de eso pues es una actitud discriminatoria. Generalmente de, le decían a la gente indígena que era una falta de respeto hablar su lengua indígena cuando la, los demás no entendían. Y, pero cuando se, trataba, cuando se trataba de extranjeros que hablaban su lengua, eh, no era el mismo caso, ¿no? La actitud era muy diferente, no le decían lo mismo a, a la gente, ¿no? Entonces ahí vemos un asunto de discriminación, de, de exclusión, ¿no? De, de, de opresión, ¿no? De, de, de que es una cosa que solo eh, se aplica para gente que su lengua no es, no es prestigiada, que no está empoderada. Pero cuando se trata de lenguas hegemónicas, pues nuestra actitud es diferente. Entonces hablemos nuestra lengua en todos los espacios, en todos los lugares posibles, y con todas las personas que podamos. Pues muchas gracias, Rayo, larga vida a las lenguas indígenas, y bueno, seguramente la gente que, que ha escuchado este programa, que quiera saber más sobre Litza Shitza, puede pues, escribir a la página de Facebook de eh, Pez en el Surco, buscarte también, como no lo voy a pronunciar adecuadamente, pero como Benny Shitzak o como Rayo Cruz también en redes sociales, ¿verdad? Y bueno pues nos escuchamos la próxima semana aquí en Pes en el Surco. Gracias, hasta luego.